Hey guys. hey guys, hoy empecé el día en la isla de los museos. Literalmente una isla porque las rodean dos brazos del río y podemos encontrar hartos museos. Ese es el Altes, detrás hay como dos o tres museos más. Pero aquí está a mi espalda, es la Catedral de Berlín. Y ya se están juntando todos los tours que son gratis. Pero en realidad es lo que pasa. te hacen el recorrido y después te piden una pequeña donación. Esta es la isla de los museos. que viene a Berlín lo que más me llamó la atención eran estos tubos Estos tubos no, no sé, están dispuestos por toda la ciudad Estos tubos de arriba Lo que pasa es que después de la guerra y después de la caída del muro Berlín ha estado en un constante proceso de construcción Esos tubos son para bombear concreto para todos los trabajos que se tengan que hacer y así no hacer que los camiones con concreto pesados pasen por la ciudad y arruinen los la... caminos nos por todos lados. Bueno, esa fue una hamburguesa que me comí en Kreuzberg, en el barrio de Kreuzberg, que es como, tiene como fama de ser un barrio panqueta, Los parques, hay muchas personas ofreciéndote si quieres comprar droga, bueno, ahí está. Y me vi, tomé una bicicleta y me vine por acá al tower Park a ver un pequeño monumento, ya verán a, ver, a qué me refiero. El Tower, en realidad, es un monumento de cuatro partes. Fue construido para honor al ejército liberador. Porque los primeros en entrar a Berlín y los que llegaron al Reichstag fueron los rusos. Eh, los americanos siempre, siempre, siempre estuvieron muy enojados de que fueron primero los rusos los que entraron a Berlín. El lado soviético se llamó a sí mismo el, el ejército liberador. Como muchos otros parques de Berlín, este es un gran gran parque. Empecemos con la primera parte de este gran monumento. Ella es una mujer que está dolida, está acongojada y representa a la madre patria. Cada vez que una nación se va a guerra, la madre es la que más sufre. La segunda parte son estas dos estructuras una de cada lado, se asemejan a un asta con la bandera caída normalmente este es un símbolo de respeto, militares saludan con la mano las banderas saludan inclinándose y están estos soldados aquí también con pena esto no es solo un monumento y esto es más parte de la tercera parte del, de este monumento este es un gran cementerio, aquí hay sepultados más de 20.000 soldados del ejército rojo que murieron entrando a Berlín El sector céntrico tendría que ser la, las tumbas de los soldados Me muera aquí mismo, dejan flores acá De eh, ese sector del pasto es las tumbas de los soldados Y en los flancos hay estas grandes moles de mármol que van contando una historia Y ahí pueden ver al camarada de tal Siento que la cámara no le hace justicia a la dimensión de este momento El detalle importante de esta, de esta estatua Es el soldado idealizado de Russo En sus manos y en sus brazos está una niña alemana, que básicamente es el pueblo de Alemania rescatado. En su mano derecha hay una gran espada, con grandes dimensiones, que al caer en los pies quiebra la espástica nazi. En el diseño original, los diseñadores pusieron una ametralladora, pero Stalin dijo: no, prefiero una espada. Son los detalles. No es el único monumento para el ejército rojo pero sin duda el más monumental. Bueno, son casi las 2 de la tarde, en Alemania cambiaron el horario y el sol eh, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde es como si fueran las 10 de la mañana, entonces en verdad me tiene muy, muy perdido eso.